y la subí despacito. Ahí está. Dale. Linda lisa, eh? Linda lisa, eh? Linda lisa. Putin eh, sí, con... no sé. una cosa con pancita. Eh, con pancita. Eh. Acá estamos con otra para pesca de aventura. Viene ahí, Loki, muestre. Viene ahí, Loki. ¿eh? Yo todavía no puedo pescar. Vamos, despacito, despacito. Trae, trae, trae. Trae la tierra. Bueno, acá está Loki con otra. Estamos en la olla a la tierra. Listo. Despacito, despacito. Dale. Dale, dale, dale. estamos acá en la olla miren miren qué lisa acá en la olla le vamos a explicar estas pancitas tienen un año en el freezer y son de mar chiquita mira vamos acá mostrar las lisas que estamos sacando en canal 9, canal 9 en la olla. Eh. acá en noviembre. ¡Vamos, Loki! ¿Otra más? No, vamos. Bueno, miren, esta es la lo que es la camada que traje es que la tengo hace un año y rinde a full.